hola qué tal mi gente en el día de hoy nosotros vamos a ver un video de cómo yo puedo recortar una imagen en forma circular utilizando pixar lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir el enlace que yo le voy a dejar en la descripción del video. se le va a aparecer esta pantalla y vamos a ir a google y vamos a buscar una imagen cualquiera o la imagen que ustedes estén trabajando voy a tomar esta eh, le voy a dar un clic derecho y le voy a dar a copiar dirección de imagen luego me voy a mi programa le voy a dar aquí donde dice abrir imagen y en esa partecita le voy a dar clic derecho, pegar le voy a dar a ok si se fijan aquí, esa imagen tiene 1214 x 697 esos son el, ese es el tamaño de la imagen entonces como yo necesito que la imagen tenga la misma altura y el mismo ancho, yo voy a recortarla con esta herramienta le doy un clic aquí Voy a dibujar un cuadro sin salirme y, tam y tampoco que coincida con el extremo. Más o menos que yo entienda que es un cuadro, lo voy a soltar ahí. Entonces aquí me dice 714 por 678. Entonces quiere decir que el ancho está un poquito más que la altura. Entonces vamos a disminuir, arrastramos y fíjense ahí donde tengo 674 solté 674 por 674, lo voy a poner un poco más para el medio, eso significa que tengo un cuadro, le doy a enter y ahora vamos a seleccionar la herramienta selección y vamos a buscar el círculo aquí, le doy un clic y ahora en esta misma esquina yo voy a pulsar el mouse y lo voy a arrastrar hasta que me llegue a los cuatro bordes de la imagen, Y lo suelto. Voy a desbloquear la imagen aquí. Miren donde dice doble clic para desbloquear en la imagen. Ok, ya está desbloqueada. Aquí la herramienta selección me hace lo que lo que está dentro del círculo es lo que está seleccionado. Pero yo quiero que se seleccione la parte de afuera. Entonces, nos vamos a dar aquí editar, invertir selección. Y ahora me acaba de seleccionar esta parte, esta parte, esta parte y esta parte son las que están seleccionadas. Entonces ahora le voy a dar a delete miren ahí cómo se eliminó y ahora la imagen tiene un fondo totalmente transparente entonces al momento de salvar lo que es lo que nos queda ya le voy a dar a salvar y le voy a poner imagen 2019 miren que tiene el fondo blanco simplemente nosotros queremos un fondo transparente tienen que seleccionar siempre png Miren ahí cómo se puso el fondo transparente. Entonces le vamos a dar OK. Vamos a seleccionar dónde la queremos guardar en nuestra computadora. Yo la quiero guardar en el escritorio. Le voy a dar a guardar. Y ya la imagen se grabó. Entonces vamos a verificar nuestra imagen. Miren la aquí, imagen 2019. Le voy a dar a abrir. Miren ahí qué bien me quedó mi imagen totalmente en formato circular. Mi gente, yo espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle a me gusta y seguiremos subiendo más videos en este canal.